Vale, yo, yo creo que en realidad el modelo, el modelo propuesto es, es muy ambicioso. Eh, una macroescala de conocimiento libre que cambie la economía a nivel de país es algo utópico, digámoslo así. No es cierto, pero en el contexto que lo dijo Michelle, es, es un lugar donde queremos ir, donde queremos avanzar y hacia lo cual eh, queremos construir. ¿Por qué es importante? Porque. Eh, básicamente la economía está migrando hacia la parte del conocimiento, ¿no es cierto? Todo está yéndose hacia allá, y porque ese conocimiento no solo es un producto, un servicio, un bien de mercado, ese conocimiento también es la materia prima bajo la cual nosotros podemos eh, extender, digamos, nuestras herramientas para construir un mundo diferente, un mundo mejor. El momento en que nosotros trasladamos esa posesión del conocimiento de las grandes corporaciones, de los gobiernos, a la gente, la lógica detrás de ese conocimiento también cambia. Y nosotros podemos evidenciar en eso, en la maquinaria libre, por ejemplo una preocupación mucho más grande por el ambiente sin querer, porque la hacen eh, para que dure la maquinaria, ¿no es cierto? La hacen a un bajo costo. Entonces, eso tiene repercusiones en el ambiente que no fueron planificadas inicialmente, pero que son importantes. Eh, tratan de integrar a la comunidad en estos modelos cooperativos, donde una persona por eh, tener discapacidad, por ser de la tercera edad, usualmente es excluida del mercado, pero cuando la comunidad es la que maneja esto, tenemos procesos distintos. Y si nosotros pensamos a futuro, con toda la tecnología yendo rápidamente, con todos... Eh, un aumento de la producción con cada vez menos empleados, eh, si la comunidad no, no tiene el, el poder de decisión sobre su propia eh, vida, sobre su, su, sus herramientas, sobre qué hace con el conocimiento, estamos yendo a un futuro muy distópico, un futuro que nadie de ustedes quiere. Entonces, yo creo que dentro de ese espíritu es importante que todos y cada uno entiendan esta paradoja, entiendan eh, la oportunidad que esto implica y entiendan que esto es extensible a toda la raza humana. Entonces, eh, yo sí los invito mucho a participar dentro de la comunidad, eh, sea leyendo los posts, sea hay posts invitados en la página web donde ellos pueden expresar sus preocupaciones. Está la wiki, donde incluso después de la investigación va a estar todo disponible y la gente puede aportar, puede comentar, puede dar sus casos de estudio. Y esperamos que esto trascienda el evento que, que mencionaste en mayo, para que sea una investigación continua, para que sea un think tank o varios, para que sea un instituto o varios, eh, de donde nazca una nueva institucionalidad que defienda el, el conocimiento como un bien común. Yo creo que es importante entender que, incluso más allá de eso, este es un proceso de evolución social, donde la gente ha venido haciendo esta demanda continuamente en pequeños espacios, cada uno, tal vez con nuevos modelos de negocio, tal vez con nuevo tipo de maquinaria, tal vez con un nuevo software, y luego eventualmente ha emergido una fuerza global que está defendiendo todo esto, que está proponiendo incluso nuevos modelos de gobernanza, nuevos modelos de propiedad, como bien ha dicho Michelle. Y esto se da porque el estar conectados nos permite tener un nuevo tipo de inteligencia colectiva que antes no teníamos. Y hace poco discutíamos de, bueno, y en esta nueva, este nuevo discurso global de revolución, ¿quién es el nuevo dios? No? ¿Quién es esa persona que, que nos inspira a hacer algo mejor? Y en este caso es toda la humanidad que está finalmente siendo conectada y que puede ver sus limitaciones en, en una nave espacial que está con recursos... Eh, cada vez más escasos y con una tecnología cada vez más impresionante y parece que no estamos tomando el rumbo adecuado.